Para que vean que no estoy molestando, o sea, son de verdad Qué miedo Hola, hola, hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Tiempo sin verlos, en serio, en serio, perdónenme Estuve muy atareado las anteriores semanas con la universidad, con el trabajo Pero esta vez voy a subir videos más frecuentemente de diferentes actividades que se pueden hacer aquí en Japón y en el mundo Así que si no están suscritos, por favor antes vayan y se suscriben y espero que disfruten este viaje para NARA Bueno, ya estamos aquí en NARA Compramos aquí un helado súper tradicional, está súper chévere, que tiene como su venadito y vamos a ver qué, qué cosas diferentes hay por hacer por aquí entonces les voy a mostrar, digamos, qué se come aquí tradicional los shrine, que son los templos y también el hotel loquísimo donde nos vamos a quedar, así que nos vamos para allá Bueno, este es de los primeros templos que van a ver en el video ¿Qué tal esta torre de acá? Oh, esta de aquí. Esto está desde el año 710 después de Cristo. Y como dato curioso, Nara, antes de Kioto y antes de Tokio, era la capital de Japón. ¿Qué tal? Ya les muestro muy bien detallado el lugar porque está increíble. Tienen que venir a verlo. Si estuvieran en un parque donde pueden hacer picnics, ¿con qué animales les gustaría convivir? Literalmente que lo pueden tocar, le pueden dar comida, se pueden tomar las fotos que quieran, siempre y cuando cuiden de estos animales. Así que comenta ahí abajo qué animal crees antes de seguir con el video. Algo súper chévere aquí en Ara es que hay un parque donde ustedes literalmente interactúan con los venados. Vamos a ver qué tal son, si son amigables o oh, me van a atacar. Para que vean que no estoy molestando, o sea, están, son de verdad. Qué miedo, o sea, están súper tiernos, pero... Me, me, no, no sé, me parece increíble que se que sientan sí, calmados con tanta gente, o sea, ya ven, están tan acostumbrados. Para que vean son de verdad, son súper suavecitos, pero igual tengo un poco de miedo esta gente está como toda perezosa así les darán de comida gratis todo el tiempo ¿qué tal esa vida? ahí suave no les toca hacer nada y los alimenta todo el mundo y pues para disfrutar de las bellezas de Japón qué mejor que disfrutar de un buen vinito ahí en el parque así como un, con un picnic suavecito entonces, vas a disfrutar de este vino y luego les muestro qué más comidas pueden encontrar por acá. Algo que es supremamente práctico de Nara es que todas las principales atracciones son relativamente cerca una de la otra. Entonces, lo que se refiere a transporte, no van a gastar absolutamente nada, lo que les deja más dinero para invertir en las atracciones. Por cierto, tengan cuidado donde caminan, porque vean, no son piedritas. Si saben a lo que me refiero <risa> Un dato curioso es que este templo al que estamos ingresando ahorita Llamado Todaiji Que mide alrededor de 16.3 metros Alberga el Buda Que posiblemente sea el Buda más grande del mundo Ya ahorita en el video lo van a ver Vean este templo. Es gigantesco. El sitio está súper chévere. La entrada pues va, vale más o menos 6 dólares. Vale la pena pues porque ustedes no solo entran al templo, sino también van a ver uno de los Budas más grandes. O el Buda más grande que hay aquí en Nara. ¿Qué tal ese? Lo prometió. ¿Qué tal ese Buda? Pues no solo está el Buda Sino que hay de todas las cosas que ustedes puedan imaginar El sitio en serio es gigantesco En el video no aparece pero es demasiado inmenso Y pues obviamente muchísima gente Pues tengan mucho cuidado Porque pues a pesar de que Japón es un país seguro que andar en la jugada bueno, este aquí es el Buda japonés el dios de la paz por así decirlo, protección entonces para que vean digamos la cantidad de gente pues que no solo viene a turistear sino pues hacer sus plegarias y pedir sus deseos y este inclusive la gente llega para tocar pues la parte de abajo por para obtener buena suerte entonces es súper así como Suavecito Nada más que el sitio es, que es, que es que gigantesco O sea, no es solo el, el templo Sino que mírenme todo ese espacio La, Honestamente se siente mucha paz, mucha tranquilidad Se siente muy chévere el sitio Se lo recomiendo muchísimo a probar algo llamado Okaki Que es rice is rice cake Norito, probar Tiene wasabi el picante y oh, alga y mm. mm. mm. mm. está aquí más picante la hora de la comida que no sushi pero aquí tiene una característica especial y es que este viene envuelto en una hoja tradicional de aquí vamos a ver ¿qué tal? ustedes qué opinan y ahí, digamos, dependiendo del color del plato, tienen un diferente precio. Digamos, estos que vienen ahí valen aproximadamente un dólar cincuenta. No sé si dicen qué clase de pescado es ese. Yo no tengo ni idea. Creo que es escalopes, pero no estoy seguro. Bueno, este de aquí ya, pues el que todo el mundo conoce, el salmón, se ve delicioso. Vamos a ver cuál agarramos primero. Muy rico, muy caro, pero excelente. Y bueno, eso fue todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado, que se animen a visitar esta hermosa ciudad y nada, nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta. Nos vemos en el próximo video. Thank <laughs> you.